Disfrute en TV Cartago Digital de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado LINAFA. LINAFA. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva. Ya vamos a venir también para conversar con eh, los jugadores de el conjunto de El Huarco, seis por uno la victoria contundente, don Rolando, buenas tardes, gusto en saludarlo, sí venga pase la bandera, ahí no le importa, no tiene hueco el zapato, qué victoria hoy ¿eh? muy bien, muy bien, yo creo que hoy el equipo demostró la contundencia y esto es un golpe de autoridad creo para lo que viene porque el equipo se ha venido preparando de la mejor forma y es un premio para toda la afición que vino hoy de corredores, en alguna medida, y, y se diga a la gente de, de nuestro cantón, ¿verdad?, que vino a apoyar al equipo. Sí, bueno, y a esperar la rifa mañana. Si yo lo permite, mañana a las 6 de la tarde de la rifa, para ver cómo van a quedar esos cruces, si yo, si yo lo permite, efectivamente. Gracias, a don Rolando Brenes, presidente del equipo del Huarco.